Hola, ¿cómo estás? Otra maravillosa semana desde aquí, de Bogotá, Colombia, transmitiendo las Buenas Nuevas de Reino de los Cielos y siempre manifestando las, uh, las Buenas Nuevas de, de cómo grande es el Señor, de cómo maravilloso es el Señor. Yo, y esta semana con un tema maravilloso, cuando llevas algo que no te deja dormir, ¿qué será ese algo que no te deja dormir falta de perdón? De pronto en tu pasado hiciste algo que tú dices, mm, bueno, eh, no creo que es eso, pero... ¿Realmente será eso? Y el Señor, el Señor nos lleva a Proverbios, capítulo 6, del versículo 1 al 5. Vamos a ir rápidamente qué nos dice la palabra en Proverbios, capítulo 6, del 1 al 5. Y dice, esta palabra la leemos con toda reverencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo sé que tú dices un fuerte, poderoso, hombre. Dice, hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, y si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has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 arma lazos. Mis queridos amados, el Señor nos quiere decir esta semana que esta, ten cuidado con lo que tú dices, ten cuidado con de pronto con lo que tú hablas, con lo que sale de sus labios, porque la palabra dice hijo mío si salieras fiador, ¿qué es fiador? Y como siempre yo hago mi tarea, fiador es persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago con que contrajo? No salgas fiador de lo que tú dices. Voy a hacer esto, vamos a hacerlo. O de pronto esa persona dice algo y tú la respaldas y sí, sí, sí, claro. Y no la hacen. Ten mucho cuidado. Y continúa la palabra diciendo, si has empeñado tu palabra a un extraño, que es empeñado, que tiene deudas. No endeudes tu palabra porque tu palabra tiene poder. Y continúa. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Que es enlazado? Enlazado es aprisionar, quedarte aprisionado de ese, de ese empeño y de esa parte fiadora de tu palabra. Porque recuerda que somos unos hijos de, de Dios y lo, somos embajadores del reino de los cielos. Y como embajadores del reino de los cielos debemos dar una, una apariencia intachable. Somos una iglesia sin mancha y sin arrugla. Una novia que está preparándose para ese novio. Y continúa diciendo la palabra. Haz esto ahora, hijo, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Que es, li, que es líbrate. Líbrate es sacar o preservar a alguien de un mal o peligro. Que esa palabra que tú digas... Saque a la persona de ese mal y ese peligro. No te quedes una vez más, no te quedes desviador, no te quedes empeñado, no te quedes enlazado. Una vez, eh, te repito y perdona que sea repetitivo, que, que esa obligación que esa tener la otra persona, lo que dijo y tú la, respalda, la respaldaste, no, que, no quedes ahí tú también con eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice también: no des sueño a tus ojos. No des sueños a tus ojos antes de dormirte. Tú vas a vivir en, con esta preocupación y, con, y no vas a dormir bien. Porque la palabra también, aquí nos dice este versículo, ni a tus párpados adormecimiento. Y debes escaparte como gacela de la mano del cazador. No le des cabida al diablo porque el diablo va a usar esto para acusarte, para decir al Señor, mira, dice que es hija tuya, dice que es hijo tuyo, dice que... Eh, Da un buen testimonio, pero ¿qué testimonio está dando si se está quedando endeudado? Está quedando apresionado. Está quedando empeñado de lo que está diciendo. Y no está dando ese testimonio que supuestamente tú dices que es hijo tuyo y que tú pagaste un precio hace dos mil años. Mira, mira cómo está. Y continúa la, la palabra diciendo, y como hables de la mano del que arma lazos. Por eso el Señor nos está advirtiendo. No tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado. Mis hermanos, mis hermanas. Si a ti te falta esa falta de perdón, comienza a perdonar de verdad. Pero tú dices, yo he perdonado. Pero si, si se viene esa persona a tu mente y a tu corazón, el Señor del Real, a tu mente a tu corazón, es porque realmente no has perdonado. Una vez más, si en tu casa eres uno... En el trabajo uno es otro, y en la iglesia eres otro, bueno, hay un problema ahí. Entonces el Señor necesita realmente que, es, eh, que esa persona, que esa iglesia realmente esté siendo transformada en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué estás esperando, iglesia? Que el Señor toque tu puerta y, oye, ¿esto está pasando? No, el Señor ya te lo está trayendo a la mente y a tu corazón. Está diciendo mucho cuidado en quedarte de fiador, de empeñado, enlazado. Y tienes que librarte de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo. Una vez más, si es falta de perdón, que el Señor me lo trae ahora. Si es falta de perdón, comienza a perdonar. Esta de pronto puede ser la, la causa de tu enfermedad. Si tienes enfermedad, no sé lo que está pasando, un, eh, un cáncer, algo. Esa es parte de, de esa enfermedad. Tenemos que tener cuidado porque en la falta de perdón puede venir muchas cosas. Padres comiencen, eh, comiencen a perdonar a sus hijos, hijos, comiencen a perdonar a sus padres. Familia comiencen a hacer esa transformación. No somos perfectos. El, que, el perfecto ya vino y se fue y va a volver. Y eso lo, lo tenemos claro y yo sé que tú también lo tienes claro. Así que el Señor nos está invitando a que tengamos cuidado y eso que no nos está dejando dormir. Yo sé, el Señor, en este momento te puse en tu corazón, ¿qué es? Lo que sea, llegó el momento de reflexionar, llegó el momento de dormir tranquilos, porque necesitamos y necesitas seguir orando en la hora del alba, en esos momentos que el Señor te lo pida, porque el Señor te necesita Tener esa comunión contigo, sea tú a tú como yo lo digo. ¿Para qué? Para que tú le prestes la atención y el Señor sea el primer lugar. Pero desafortunadamente los videojuegos, las novelas, eh, el chisme, el vituperio, otras cosas son más importantes que el Señor. Eso también no te está dejando de dormir. Ya es el chisme. ¿De qué te sirve el chisme? De nada. ¿De qué te sirve hablar del, del, del, del, del, el, el, del vecino o el que vive, en tu tra el que está contigo en, en tu trabajo? Necesitamos tener mucho cuidado, iglesia. Mira que el Señor también en esta palabra me lleva a un proverbio y cuando me lo lleva, y, y es verdad. Y el Señor nos está advirtiendo, iglesia, nos está advirtiendo en estos proverbios. Y si yo sé que tú estás tomando apuntes, y si no estás tomando apuntes, vas a volver a ver este video, y en el proverbio capítulo 4, versículo 14 al 16, mira lo que nos está diciendo. No entres por la vereda de los impíos. Él nos está advirtiendo. Mucho cuidado de entrar. Ni vayas por el camino de los malos. Deja, no pases por ella. Apártate de ella pasa, él dice, no te detengas por la parte de los impíos, no te detengas de la parte de los malos, ¿por qué? porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno yo no creo que tú eres uno de esos y mucho cuidado si eres uno de esos llamado a ser cristiano, no te estoy juzgando pero ten mucho cuidado si tú quieres hacer lo que dice Proverbio 4, del 14 al 16, esto, esto aquí el Señor no está diciendo de los impíos y de los malos. Mucho cuidado. Y si lo has hecho, tienes que pedirle perdón al Señor. Si has hecho caer a, a, a alguien. Mientras pedirle perdón en el nombre poderoso de Jesús. Llega un momento de cambio. Llega un momento que esta cuarentena no es únicamente. Para que nos estemos en casa, veamos las novelas, las peli, uh, Netflix, DirecTV, eh, la revista, eh, chismosear con la comadre o con el compadre y ya. Estos momentos son momentos de que el Señor está diciendo oración y comunión. Y si no has podido dormir, esa es alguna de las razones. Y te lo repito. Esos pensamientos lo que han venido en este momento son lo que tú necesitas trabajar en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Así que, ya para terminar, el Señor también nos lleva a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 11, y nos dice, y el humo de su tormento asiente por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni da de, ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre el tormento siempre va a estar por los siglos de los siglos aquella mentira aquella falta de perdón aquella cosa que te está tormentando está adorando a la bestia le está diciendo hagámosle caso al como yo le digo al cuernudo, eso sí, hagámosle que el Señor después nos perdona. No, a ti no trabaja. El Señor nos está advirtiendo. El Señor te está advirtiendo. Llegó el momento de hacer esa transformación. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquier y cualquiera que reciba la marca de su, de su nombre, a cada momento que estás haciendo eso, te estás recibiendo esa marca. Y el cuernudo, Satanás, el diablo, como tú lo llamas, está diciendo, ¡Ah! está conmigo ya. No perdona. No realmente hace lo que el Señor le está pidiendo. Este va para, para mi lado y me lo va a llevar conmigo. No te asusto, sino realmente llegan momentos en que esta iglesia necesita ser transformada. Esta iglesia necesita ir al siguiente nivel. Este nivel es de gloria en gloria en el nombre poderoso de Jesús y como decimos aquí como decimos en cristianos en la gloria estamos en la gloria para hablar de Dios y si estamos en la gloria para hablar de Dios es porque somos esa novia sin manches en arruga, esa iglesia, the bride without uh, wrinkle and without spot. necesitamos dar y demostrar que somos esos hijos de Dios invito a que cierres tus ojos y hagamos esta oración padre celestial padre de la gloria te damos gracias te damos gloria y honra señor por esta palabra cada día tú nos hablas a lo más profundo de nuestros corazones gracias amado rey porque tú eres maravilloso tú eres grande yo te pido por cada uno de mis hermanos señor yo te pido señor que ellos no salgan endeudados no salgan uh, apresionados señor no sean empeñados señor de sus palabras tengan mucho cuidado con lo que ellos hablen Señor Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús Señor te pedimos mucha humildad te pedimos mucha sabiduría al hablar Señor te pedimos Señor esa mansedumbre Padre Celestial y te pedimos algo maravilloso esa paciencia y esa fe Señor con que hablemos con que nos dirijamos a las demás personas Señor aquellas personas que no te conocen Señor te pedimos Señor que ellas van a ser para ti señor y que nuestros testimonios señor va a hacer que ellas lleguen a ti en el nombre poderoso de jesús amado rey poderoso señor te damos gloria gloria y honra en el nombre poderoso de tu hijo jesucristo amén y amén mis hermanos mis hermanas otro video más otra palabra maravillosa aquí en la fe que conquista videos te invitamos que sigas en nuestras redes sociales facebook instagram twitter Ahí también puedes eh, ver lo que está pasando con el Ministerio de Cristianos en la Gloria. Te invitamos y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Te veo en otro, en otro próximo video y que el Señor sea haciendo algo maravilloso en tu vida. Bendiciones.